Hola, buenos días. Estamos en Torrent con el candidato a la Generalitat por Podem, Rubén Martínez Dalmau. Eh, como sabéis, estamos realizando una ruta por toda la Comunidad Valenciana, de norte a sur. Hoy nos ha tocado venir a Torrent. Eh, Torrent es la quinta ciudad en población de la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de 80.000 personas. Es un lugar particularmente complejo. Eh, en, por la situación eh, sanitaria y social y ayuntamientos como el que va a liderar eh, Carmen, la, propia, la próxima alcaldesa de Torrent, serán importantísimos para poder avanzar hacia un país más justo y más democrático. Y ahora Carmen nos comentará cuál va a ser la ruta de hoy. Bueno, pues la ruta que vamos a hacer hoy junto a Rubén, eh, ahora eh, vamos a empezar un, un paseo que nos va a llevar hasta la parte más alta de, prácticamente más alta de la población, vamos a reunirnos con una de las asociaciones de comerciantes que hay aquí en, la, en el municipio, eh, parece... Promete bastante porque parece que se, se van a congregar bastantes comerciantes de la zona, tienen mucho interés en, en hablar con Rubén, o al menos eso nos han manifestado. Y bueno, pues vamos a verlos y después eh, vamos a visitar el barrio del Chenillet y a su aso una asociación que hay allí en ese barrio que está haciendo una labor impresionante que se llama Soterraña. Ese va a ser nuestro, nuestra ruta de hoy. Y recordad siempre que. Sí, se sí puede. Se puede. Yeah, it's right.